Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 254. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu Palabra. No tengo otra oración que esta: que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del Ego dirijan nuestras palabras o acciones, cuando se presenten, simplemente las observaremos con calma y luego los dejaremos ir. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían, por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, ya que hemos decidido recordarle. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Amén.